Muy bien, pues saludos a todos los que nos puedan ver a través de este medio. Desde San Pedro de Alcántara, pues nos, nos ofrecemos para que a quien no nos conozca venga a visitarnos. La Iglesia cumple 150 años. Fijaos ya, desde el siglo XIX, ya estamos en el XXI, hemos pisado tres siglos. Este año celebramos los 150 y los 75 años como parroquia. Así que esas dos celebraciones son las que conmemoramos con algunos actos sencillos. Hoy hemos inaugurado ahora mismo una pequeña exposición de fotos históricas de la Iglesia y su entorno. Eh, también tenemos ahora, después de la celebración de la misa, una charla, una pequeña conferencia histórica de, de un historiador local. Y también algunos testimonios de los eh, cristianos que, que desde hace mucho tiempo han estado... ...aquí rezando y celebrando su vida de fe en nuestro templo... ...así que eh, invitados los que no conozcan a venir... ...y los que sí que nos conozcan... ...acercarse a visitar nuestro templo de nuevo... ...que es un templo recoleto, bonito... ...y donde se está muy bien un momentito hablando al Señor... ...saludos a todos y que el Padre del Cielo nos bendiga.